Para la defensa tiene la palabra el senador Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. No soy de descarada republicana, pero ojalá estuvieran aquí y no hubiesen marchado. Bueno, eh, por fin ha llegado al Senado la ley de contratos del sector público. Como saben, el Gobierno del Partido Popular empezó a tramitar con retraso, con mucho retraso, este proyecto de ley y llegó al Congreso a finales del año pasado. Ha habido un arduo trabajo en el Congreso, un duro debate y se han logrado cambios sustanciales, avances sustanciales en este texto y, por suerte, ya no se parece al texto que presentó inicialmente el Partido Popular, son noche y día. Sin embargo, desde nuestro Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podemos en Marea, consideramos que no hemos llegado todo lo lejos que era necesario con respecto a dos cuestiones, al menos. En primer lugar, el sistema de supervisión y control, que en nuestra opinión se queda cojo. Y, en segundo lugar, que no se ha avanzado en la recuperación de servicios externalizados por gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista y que deberíamos recuperar y poner en manos de, de la ciudadanía. Nuestros objetivos en la tramitación del proyecto de ley aquí en el Senado han sido básicamente los de tratar de profundizar los logros introducidos en la ley durante la fase previa en el Congreso y, por otra parte, mejorar la coherencia y, por otra parte, mejorar la coherencia del texto, abordar cuestiones de técnica jurídica. En este primer punto, en la profundización de los acuerdos logrados en el, en el Congreso, hay varias cuestiones que, que nos gustaría resaltar. El primero, la primera de ellas es que los motivos por los que se puede proceder a un rescate de un servicio externalizado no se deberían limitar a la eficacia y la eficiencia de la gestión, sino que puede haber razones de, de, interés, de interés general. Un ejemplo que, que poníamos, el servicio, el servicio del agua, recuperar para la gente el servicio, el servicio re, relacionado con la, provisión, con la provisión del agua, eh, es algo que, que responde al interés general, no tiene por qué responder a razones de, de eficiencia. En segundo lugar, garantizar el acceso, garantizar, profundizar esas garantías en el acceso de las pymes, las empresas de economía social y las empresas de nueva creación en la contratación pública, para que no sean negocio exclusivo de grandes empresas y de los amigotes del Partido Popular, como Florentino Pérez con Dragados. También garantizar la accesibilidad de la información contenida en el perfil contratante para controlar el cumplimiento de la ley y facilitar el seguimiento y auditoría, de modo que evitemos casos de corrupción tan cuantiosos y tan onerosos como los que hemos tenido en los últimos años. Además, rebajar el umbral del contrato menor, adjudicable a dedo por el órgano de contratación y generador de viciadas dinámicas clienterales y de amiguismo por todas y todos conocidos. Y, además, me gustaría resaltar también una enmienda, la 12, que plantea que toda la contratación de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales se sometan a la legislación de contratos del sector público. Y es fácil de entender por qué el Partido Popular esta enmienda la rechaza y la rechazará siempre, teniendo en cuenta que todos sus tesoreros están hoy en día imputados. Pero las enmiendas que hemos introducido a, esta, a, este, a este proyecto de ley también tienen que ver con mejorar la coherencia del texto, con cuestiones de técnica jurídica, como les decía, como les decía antes. Y Dos ejemplos en, en este sentido. Hemos introducido enmiendas a la redacción del, punto, del artículo 1.1 para eliminar la referencia a la selección de la oferta más ventajosa económicamente, algo que ya ocurre en el resto del texto. Aplicarlo en el artículo 1.1 es sencillamente una cuestión, una cuestión de coherencia. ¿Por qué, por qué no aceptar esta, esta enmienda? ¿Por qué no aceptar una enmienda que es de pura, de, pu de pura coherencia? Me gustaría que me lo explicaran los señores del Partido Popular. Espero que no sea por puro orgullo torero. Las enmiendas 47 y 49, el otro ejemplo que quería poner, pretenden mejorar y clarificar partes de la redacción del proyecto de ley que son farragosas y para que una ley sea eficaz tiene que poder entenderse, poder entenderse bien y no dejar lugar a dudas. Y nosotros nos preguntamos por qué eh, no aprobar Enmiendas que mejoran la calidad del texto son enmiendas que no tienen una carga ideológica una carga ideológica fuerte podemos entender que no estén de acuerdo desde el Partido Popular en introducir enmiendas que mejoran la transparencia que mejoran la lucha contra la corrupción pero por qué no introducir enmiendas que sencillamente mejoran la, la coherencia, la coherencia del, del texto es todo muchas gracias gracias senador Martínez por el Grupo Parlamentario social...